Amazonas es un laboratorio de creación para las artes vivas que tiene lugar en Flora Arts Natura, basado en la información independiente e investigación en torno al cuerpo. Entendemos la necesidad de introducir en la escena del arte contemporáneo las diferentes manifestaciones del cuerpo. Performance, danza, happening, voz. Amazonas promoverá el diálogo y el intercambio de información, prácticas, publicaciones e investigaciones entre espacios, instituciones e individuos en Bogotá, Colombia, para crear un espacio que dé cuenta del cuerpo y sus múltiples manifestaciones en el país. Amazonas como territorio nos permite reconocer una especificidad topográfica y al mismo tiempo entendernos desde la diversidad. Entender el cuerpo como una zona de exploración supone también abarcar otras formas de conocimiento que emergen de nuestra relación con la naturaleza, la ciudad y las fuerzas que la habitan. Proponer diagramas y movimientos, conceptos y teorías que puedan emerger al plantear una investigación de ESO que desconocemos de nosotros mismos, pero que nos constituye y nos hace quienes somos hoy, es la manera como Amazonas se instala en flora, para incorporar lo sonoro, lo poético, lo efímero, las múltiples voces, los cuerpos en movimiento, el pensamiento en fuga, la política que nos permita afirmarnos como singularidades en el mundo y abrir espacios para el encuentro con el otro. En este momento dirijo un coro, soy el director artístico de un proyecto transdisciplinar que involucra a más de 90 personas, eh, trabajo la descolonización y la transgresión del género y la deconstrucción del mismo y de ese modo puedo articular proyectos transdisciplinares en donde involucro músicos, involucro artistas en escena, personas transgénero, eh, donde involucro también eh, activistas también de distintos... Eh, de distintas causas como feminismo, artistas LGBTI, soy líder social, eh, trabajo junto con una comunidad muy grande tejiendo redes de apoyo y de afecto y por medio de esa construcción de redes de apoyo y de afecto creo obras artísticas que se presentan en escenarios convencionales y no convencionales de Bogotá. Siendo un migrante desde Venezuela, el Transmilenio fue para mí un lugar de encuentro en donde podía escuchar mi propio acento y más allá de mi propio acento escuchar la misma problemática de la que había estado escapando, eh, entender muchísimas situaciones por las que muchos migrantes venezolanos estaban eh, atravesando mucho menos afortunadas que la mía, me hizo inspirarme a querer tomar acción. Eh, me interesa explorar los puntos de tiranía en los que en un lugar como el transporte público las personas dejan de pensar como individuos para o aislarse o, trans, o comportarse como una masa. Quiero proponer ideas y gestos que inspiren a el reconocerse el uno con el otro y demostrar la presencia de este fenómeno que sucede y que constantemente busca empatía en, en el Transmilenio. Queda de conectar mi cuerpo con mi centro y desde ese lugar construir vínculos con las diferentes expresiones de vida. transitar con estos objetos en mi cuerpo de alguna manera explora como esta línea delgada que se puede eh, tener entre la sonrisa, entre lo bello y lo macabro en este momento eh, estoy desarrollando una exploración con mi cuerpo desde mi cuerpo en el espacio público eh, siempre me ha interesado como el tema de los comportamientos de los ritmos eh, y de las relaciones entre las personas en espacio público. Me gusta incomodar. Me gusta incomodar a los demás y, y creo que hay maneras muy sutiles de incomodarlos, pero la forma más efectiva es incomodándome a mí misma. En este instante estoy trabajando con algunos aditamentos haciendo ejercicios me gusta pensar el arte como algo ambulante estoy aquí investigando sobre mi cuerpo y nunca antes había investigado sobre él, aunque las cosas que había hecho me remitían siempre a, a cosas corporales. hace unos meses empecé a, a preguntarme sobre cómo, cómo activar mi cuerpo en las cosas que estaba haciendo y justo coincidió con el inicio de este, de este programa Amazonas y estoy como resolviendo unas preguntas que me habían surgido desde hace un tiempo. Cómo activar mi voz, o cómo hablar desde el cuerpo mismo, hay algo y es que, y es que me, queda, me queda sonando unas palabras que escuché hace unas semanas, cuerpo es el primer lugar donde se experimentan las preguntas que nos estamos haciendo, es como el lugar más más directo para experimentar. Como casi siempre he estado mirando solamente lo que hago como cuerpos fuera de mí, como cosas que saco de mí y ahora quiero como experimentar esas sensaciones de las que hablo y esas imágenes que vienen a de mí desde mi cuerpo mismo.